La tecnología ha cambiado la forma de ser universitario. Quizás te has preguntado, ¿dónde se almacena la información digital de la universidad y cómo se hace para que esté segura y accesible? La respuesta es el Centro de Datos Institucional. A lo largo de los años, la UCR ha necesitado actualizar sus recursos tecnológicos, eso nos ha llevado a contar con uno de los centros de datos más modernos del país. Nuestros equipos de procesamiento, almacenamiento y telecomunicaciones están preparados para permitir el adecuado funcionamiento de los servicios que utilizas todos los días en línea, como acceso a Internet, la telefonía y videoconferencia, la plataforma de correo electrónico, los sistemas y sitios web y todas las herramientas de seguridad para la protección de datos y equipos. Gracias a la robusta infraestructura tecnológica del Centro de Datos y al comprometido personal que lo opera, podemos garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad de la información universitaria. El Centro de Datos Institucional es un servicio del Centro de Informática para la Comunidad Universitaria.